Hola, muy buenos días, tardes o noches, hoy estamos en un nuevo video para el canal Donde vamos a seguir jugando The Binding of Isaac Rebirth Pero saben qué? va a ser diferente De que vamos a empezar desde el inicio <risas> Listo, vamos a esta Vamos a jugar en normal Vamos a ver, ya no me acuerdo muy bien de este juego se mueve así como todos los juegos Se dispara así como en todos los juegos La bomba no pienso ponerla Vamos a ver por aquí De verdad me tienes que estar jodiendo ¿Verdad? No se muere Muere A ver, me da Temperance No sé qué hace la de esta Pero hay un tipo de ma... Oh, no, no, no, no, no Me vienen cosas raras No, no, no, no no Soy Undertale, no me van a dar Porquerías Muere Me dejó una bomba Que dejó una araña A ver, por aquí No, no, no Ese está muy gordo Está muy gordo, comió hamburguesas de más Y estos están decapitados Estos saltan y no tienen cabeza ¿Cómo siguen vivos? No lo sabemos Tal vez son demonios ¿Y por qué matamos con lágrimas? Tampoco lo sabemos, magia de guión Nada Un demonio raro Lo agarro porque no sé qué hace ¡Ah, no manches! ¡Dispara un rayo láser! Dispara un rayo láser De la boca, el demonio raro Y es... A ver, demonio. Lanza láser. Sí, sí sirve. ¿Esto qué es? No, es un corazón rojo, nada raro. Monstruo. Muere. Muere cosa abominante. Fea. Es lo único que le puedo decir. Muere. Uy, cuidado. A ver, tengo esto, sin tenor. No, me pusieron una vacuna, no Las vacunas no me gustan Creo que ya todos saben eso Que las vacunas realmente no me gustan No, no, no voy a entrar ahí No voy a entrar ahí, ahí está eh. oh, Horror, ahí está esperándome Dándome abrazos gratis Y es lo que menos quiero corazón normal y corriente que no me sirve de nada acá hay dos cosas raras que van a morir rápido y aquí hay una sala de oro y acá hay un cofre y no tengo llaves ¡Uh ¡Oh, shit aquí está la sala del boss pero aquí está la llave que necesitaba Aquí pongo bomba. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. No, no, me la moví y no me dejó romper la piedra esa. A ver, tengo cosa nueva. Ahí también hay una con cruz. ¿Esto qué es? Revenge Fly. Tengo una mosca a mi lado. De verdad, ¿cómo una mosca me va a proteger? A ver, hay, hay caca aquí. A ver, rómpete. ¿Y esto qué es? Unos gusanos. Mm, era de esperarse, ¿no? A ver. Van a morir muy rápido para hacer dos gusanos. El diente de monstruo. Veis y me voy. Qué raro. Ah, mira, soy más grande y me dieron un corazón extra. No, pues me llevo esto. ¿Y esto qué es? Una cola. Tenía dos corazones azules raros Y acá me puedo curar, ¿no? Acá hay un corazón que dejé Y acá también Tengo cinco corazones Shit Otro corazón Ya tengo todo lo necesario para poder sobrevivir. A ver, estas son como cuevas y hay gusanos. Genial, ¿no? Tenía que haber gusanos. Era necesidad de haber gusanos. Era demasiada necesidad que hubiera gusanos gigantes. Y además que uno está gordo. Tiene sobrepeso. Hasta en los juegos hay sobrepeso. Una moneda. ¿A ¿Para qué me va a servir una moneda? ¿Esta cosa qué es? ¡Oh shit! Pero hace daño. Eso es lo malo. Ah, mira, dejo que mi mosquita lo mate. Mosquita suprema. Ahí está, mi mosquita lo logró. Tengo una bomba. ¿Para qué me va a utilizar esta bomba? No lo sé. No, no. Aquí está la semilla por si quieren jugar esto. Un corazón raro. Y. Amorfeas. ¡No tengo llaves! Denme una llave, necesito una llave. Una pastilla. La vida baja. Me tienes que estar jodiendo, ¿no? ¿Por qué tengo esa mala suerte? ¿Por qué llevo tanta mala suerte conmigo? Una batería, ¿yo para qué quiero una batería? ¡Otra moneda! ¿Yo para qué necesito una moneda? A ver, aquí puedo utilizar la bomba, a ver si hay algo. No, no hay absolutamente nada que suerte, ¿no? A ver, monedas, denme llaves, no monedas. Denme en llaves, yo necesito llaves, no monedas Un corazón azul Una cosa muy rara Que va muy rápido y casi me mató a su amigo Esquivando 100% No me vas a dar con eso Ahí está, denme en una llave No, yo quería una llave a ver qué hay aquí. Temperance. Igual. Oh, shit. ¡No! Yo no quería agarrar eso. Yo no quería agarrar eso. Bueno, me llevo esto también. Azazen. Un demonio. Lazarus también tengo. Ahora disparo sangre y estoy re feo. Genial. Tengo aún salas que me faltan, voy a por las salas Quiero una llave para poder abrir la sala Del tesoro Y ahora libero un aura negra Y no tengo corazones rojos, maldita sea Ahí hay un corazón raro Lo quiero agarrar, pero no, me, no puedo agarrarlo Mato a una, eh Mato a una ¡Monidas! ¿Para qué no me van a servir las monidas? Un cofre con dos llaves... ¿Por qué no me dan una llave? ¿Y esto qué es? ¿HPU? ¡Ah mira! Tengo dos corazones extra Y además estoy gordito Creo que porquería ¡Estoy muy gordito! Esto no les puede hacer daño Cuidado Ábrete No, no se abre Ay no ¡No! ¡Qué porquería! ¡Me hice daño para nada! Ay, ya no tengo llaves Ni bombas Necesito una llave No puede ser Ya ni modo, me voy sin la sala del tesoro Y gordito Vámonos sin la sala del tesoro Voy con esto me llevo Temperance, adiós. A ver, ahí, es, ahí está abrazando horror. Una bomba, posiblemente me sirvan. Denme una maldita llave. No corazones, llaves. ¡No! ¡Qué corazones! ¡No! ¡Y se están quemando! ¡Yo no necesito dinero ni corazones! ¡Yo necesito llaves! ¡Dame una llave! ¡Me una bomba! ¡Que hay okay, un corazón! ¿Por qué me das eso realmente? No sé por qué ¿Por qué me tienes que dar eso? Necesito una llave ¡Un maldito corazón! Uy, esas cosas me van a terminar dando No he recibido un cofre ¡Oh, shit! ¡Qué mala suerte! Tienes que estar jodiendo para tener esta suerte, ¿verdad? Ahí está. Sat Señor Satán. No parece muy satanesco, eh. No parece muy difícil, en realidad. Oh shit. Ahí está Lil Chubby. Y una cosa rara aquí. Brother Bobby Eh, mira, qué cofres. Un corazón. Una cosa rara. ¿Y esto qué es? Guppy. No sé para qué es. ¿Esto? Suerte caída. Pero monas. No sé qué trata de decir. Pero eso sí, yo quiero... Ah, sí, cierto, yo tengo una llave. Al fin. Tengo una maldita llave. Con una llave ya puedo. Con dos llaves. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Ya me voy, ya me voy. tengo dos llaves. Tengo llave, necesito aprovecharlas. Ahí está. ¿Qué es esto? Realmente es. Ah, mira, está bueno. ¡Ay, no machis! ¡Hago bolas más grandes! A ver. Espera, tengo una idea. Creo que me salió mal Sí, me salió mal Me salió completamente mal Pero para poder pelear en la sala esa rara Voy a quitarme toda la vida Ahí está, ya tengo mucho dinero No No, no pienso entrar para quedarme en medio corazón Tengo cosas tengo una tienda. Posiblemente la tienda pueda salvar. ¿Y qué es esto? Liberty Cap. Ok. Un arcade. Dame dinero, vagabundo. Dame más cosas, vagabundo. Me dio cosas. Ya estos dos... No creo que sea buena idea. Explotarlos. Voy a explotar a esto. Mira, me dio mucho dinero. ¿A este le puedo dar vida. Sí, le puedo dar vida. Y tengo muchos corazones por aquí. Entonces puedo lutear. Puedo lutear mucho. Dame vida. Ahora sí, gracias. Me dio corazones. A ver. Tengo mucho daño, ¿eh? Muchas monedas. Mucho dinerito. A ver, aquí me falta... Ah, aquí es donde estaba la tienda. A ver, a ver, a ver... Aquí... aquí tengo cosas. Tengo llave. Y tengo esto, que es raro. Y es algo raro. Y tengo una llave. Prefiero la llave. Gracias. Ahora puedo tener esto. Rango subido. Al fin algo bueno, ¿no? Supongo que es algo bueno Que me suban en rango, ¿no? A ver Doble corazón y solo una moneda A ver, algo más Pues me quedo con los corazones A ver Aquí tengo otro corazón Que lo voy a necesitar para el demonio Y aquí tengo un corazón encerrado Que no quiero usar A ver demonio, dame todo tu dinero Dame todo, todo lo que tengas, oye no es suficiente, ya te di tres corazones, cuatro, ya te di cuatro corazones, ¿cómo que no es suficiente, maldito demonio, tacaño, Ay, no manches, explotó después Seis corazones para una maldita pastilla. Y además es mala. Maldito demonio tacaño. Si vieron esta parte del video pongan demonio tacaño y les daré un corazón. A ver. Son profundidades. Un oh, mira cosas raras que disparan rayos láseres creo que es mejor que no me le acerque mucho a unas. Ahí está. Un corazón. Demonio tacaño, ahora sí no te daré mi, mi vida. Demonio maldito, demonio tacaño, me estafó. A ver. Ahora sí tengo llaves, ¿eh? Ahora sí tengo llaves. Ahora tengo las suficientes llaves A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Lo agarro Mitre, ¿te sientes? No sé qué trato de decir Pero bueno ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! Dos veces ¡Qué porquería! Me, me quitaron todos los corazones ¡Qué porquería! Tiendo, tiene, tiene si sí, es cierto, pero si no tengo nada, como voy a comprar algo, soy mongolito. Vámonos. Era gigante a su momento. Soy gigante de nuevo. Mira, soy gigante. Soy es normal. Oh, shit. Muere, otra llave, está bien Ya suficientes llaves, ¿no? Una pastilla oh, 48 horas de energía Encontré pastillas Rango subido Oh, shit Aunque la verdad no sé cómo están resistiendo todos mis ataques Y por qué soy gigante Oye, esos, ¡Ay, no, no, no, no! no son muy rápidos Ahora soy como Flash ¡Uh! Dos cofres, no. no No, no, no, no No les hago daño Si no les ataco por detrás, no les hago daño Así que cuidado No No, son muchos, son muchos ¡Son muchos! No, pero me mata a todos, bien Ahí está. Vámonos. ¡Esqueletos, no! ¡Papyrus y sans! ¡No! Ay, me quitaron mi corazón. Papyrus y Sans, F. A ver. ¿Qué es esto? Pedo malo. No, no, no, no tengo uno de vida ¡Muere! Tenía uno de vida Tenía uno, maldito, de vida ¡Maldito demonio! Pastillas Y me regresa la Fiesta de limón No sé qué trata de decir Ya checamos todo, así que vámonos Tenemos cinco corazones en total Y estamos en la última sala Muere No Rápido, hay que agarrar los corazones Para curarme Listo más llaves, no necesito ya llaves, ya son demasiadas. A ver. No, Sansi papyrus de nuevo atacan. Ahí está, muertos. Y estas cosas no sé cómo llamarles. Ay, no manches. Era gigante hace unos momentos. Ya tengo suficientes llaves para poder darme el lujo. ¿Qué es esto? Qué porquería. Qué porquería, la verdad, no. No, gracias. Ay, no, no, no, no se inventó. Otra vez. Casi me da, pero no lo logró. Pedo malo. Y se me echa un pedo cuando alguien se me acerca. ¿Qué pasaría? Corre. ¿Qué pasaría si un enemigo se me acerca y me echa un pedo? Pues eso, lo mataría <risa> Cuidado Que los fantasmas Me la cagan Muere, listo Soy gigante Ahora ya no Ahora soy del mismo tamaño que estos Ay no puede ser muere, nada a ver vamos, qué es esto sticky babies no pues solamente deja un rastro, que porquería ay no manches se dispara cosas de otro color a ver que no puede ser, un boss ay no puede ser, son cuatro cosas de esas raras ya mata a uno Con oh, cuidado, cómo me van a enfrentar cuatro a la vez. Eso es injusto. Listo, muertos. Ahora dónde estará la sala del. Ah, aquí está. Ahí está, listo. Un corazón person... pedo malo. <ríe> Hemos hecho un pedo, mamá. ¿Qué? Me he hecho un pedo, ahí está. Déme no. Soy de Undertale, no me vas a dar con esas porquerías.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 Womp apurista ah, Los cinco Un cubo de carne Bueno chicos, aquí se termina el video Tristemente, ya que nada más va a ser una run Por video y vamos a ir descubriendo Poco a poco las cosas que vamos a ver Si llegaste a esta parte del video Por favor pon, pobre Isaac Ahí yo te daré Un, co un corazoncito Bueno, yo diré mi frase Típica, pero antes de eso Suscríbete Comparte el video si te gustó. Y dale like. Y dale mi frase típica. Y adiós.